Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video, en esta ocasión vamos a ver cuáles son los 5 países más cálidos del mundo, así que empecemos. Número 1. Dalio, Etiopía. El asentamiento Dalio se encuentra en la cuenca de Afar de Etiopía y ocupa el primer lugar con la temperatura anual más alta jamás registrada. Desde 1966, la temperatura promedia en esta zona fue de 34,4 Celsius, es decir, el calor en esta región, aunque es el más alterador del planeta, no mina casi todo el año. Al mismo tiempo, el calor proviene literalmente no solo del sol de arriba, sino también de abajo de la tierra, ya que la Cuenca de Afar es una región volcánicamente activa ubicada cerca del volcán Dalio. Número 2. Tiradzvi en Israel. Tiratvi es un kibbutz religioso en Israel, ubicado en el valle de Bet She'an. El 21 de junio de 1942, se registró aquí la temperatura más alta jamás registrada en Asia. La temperatura fue de 53,9 Celsius. A pesar de que el río Jordán mantiene la fertilidad de esta región, en verano los rayos de sol literalmente queman el valle. Número 3 Kebili, Túnez Otro lugar más caluroso del planeta es Kibili, en Túnez, aquí la temperatura también rompe el récord, la columna de mercurio es capaz de elevarse a 55 grados y este quizás es el dato de temperatura más alto que se ha registrado en África, sin embargo Kabiri es un hermoso oasis en el desierto donde los lugareños pueden escapar del calor insoportable. Además, existe la creencia de que este lugar fue habitado hace 200.000 años y el secreto de la popularidad de esta zona son las palmeras y el agua fresca que hace que el lugar tenga vida. Aunque como hemos comentado en ocasiones supera los 55 grados, una temperatura sin duda insoportable para cualquiera. Número 4 Timbuku, Mali A pesar de su rica historia, la ciudad de Timbuku en Mali está retrocediendo gradualmente frente al inmenso desierto del Sahara. En la ciudad misma aparecen nuevas dunas de arena de vez en cuando y las calles a menudo están enterradas bajo la arena, arrastradas por el viento. Un problema que acompaña a la ciudad es el calor insoportable que se eleva aquí por encima de los 55 celsius Número 5 Ruf al Kali, península arábiga el desierto de Ruf Kali cubre el tercio sur de la península de Arábiga que está ocupada por Arabia Saudita, Oman, Yemen y los Emirates Árabes Unidos es el desierto arenoso pino más grande del mundo y uno de los más calurosos la temperatura sube a 56 celsius y la precipitación media anual apenas alcanza a los 3 centímetros.